Las bacterias del intestino producen gran cantidad y variedad de neurotransmisores. De allí el interés de estudiar la composición de la microbiota intestinal en pacientes con problemas de salud relacionados con el comportamiento o el cerebro. Si tienes ansiedad, depresión, sobrepeso o te sorprendes comiendo sin poder parar, la información de este video podría serte muy útil. Presta atención. En video anterior, resumí una publicación científica que menciona algunos factores que predisponen a la conducta alimentaria compulsiva y las diferencias encontradas en pacientes obesos separados en dos grupos, aquellos que incurrían en atracones alimentarios y los que no. Una de las diferencias que llamaron la atención fue la composición de las bacterias intestinales. En rojo están resaltados los géneros de bacterias incrementados y en rosa los disminuidos en los comedores compulsivos en comparación con los que no presentaban esta conducta alimentaria. En este video amplío la información sobre lo que se conoce de algunos de los géneros de bacterias estudiados. Es fascinante aprender que algunos géneros de bacterias nos ayudan a estar sanos. Por ejemplo, el propionato producido por el género de bacterias Akkermansia activa algunos genes, entre ellos algunos relacionados con el rompimiento de la grasa para producir energía, así como con la saciedad. La mayor cantidad de bifidobacterias está asociada a menor presión arterial, aunque se desconoce qué es exactamente lo que modifica la presión. Las intestinimonas producen butirato a partir de la lisina y de la fructosa lisina. El butirato es fuente de energía para las células del intestino. El género Anaerostipes está incrementado en personas con depresión severa. La fibra que encontramos en las leguminosas, frutas y verduras son el alimento ideal para las bacterias beneficiosas que habitan en tu intestino. Los alimentos ultraprocesados, ya sea por su contenido de edulcorantes artificiales, exceso de azúcar o sustancias para preservarlos, alteran la composición de las bacterias intestinales, favoreciendo la sobrepoblación de las bacterias que podrían darte problemas. En nuestro cuerpo cohabitan microorganismos como bacterias, virus, protozoos y hongos. Todos ellos nos ayudan produciendo vitaminas, neurotransmisores, y otras sustancias beneficiosas para nuestra salud y bienestar. Además, deben estar en un delicado balance. Así es que debes alimentarte para ti, pero también para guardar el balance de los trillones de microorganismos dentro de ti. Te empodero con esta información para que cuides tu salud. Y si necesitas una consulta nutricional en línea, no dudes en contactarnos a Optima Nutrition BBT Performance. Para recibir más información como esta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Si tienes dudas, preguntas o comentarios sobre esta información, no dudes en comunicarlos. En Optima Nutrition BBT Performance estamos para ayudarte.